Vamos a ver, hay, hay un tema aquí que a mí a veces las cosas de los políticos me, me, me dan risa porque, eh, qué sé yo, como que uno a veces piensa, bueno, pero eh, habrá habido eh, mucho cerebro en la decisión de hacer cosas. Y le voy a explicar por qué. Un total de 12 partidos, 12 partidos de la oposición denunciaron ayer ante la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, supuestas irregularidades que ejecuta el oficialismo, tales como el uso de los recursos del Estado, la compra de los votos, la participación de funcionarios públicos en actos proselitistas. Eso no es nuevo, eso pasa en todas las elecciones. Eh, representantes de los 12, de las dos entidades políticas se reunieron con el jefe de la misión de la OEA, el expresidente de Chile, Eduardo Frey. Eh, mi pregunta es: eh, bueno, no sé cuáles partidos están, eh, pero en realidad, eh, yo pienso que a veces alarmamos de más la situación. Independientemente de que sí es verdad, el, el, el uso de los recursos del Estado ha sido una especie de norte. Del, de la política nacional, sobre todo en época electoral. Yo recuerdo que en, en, en el momento en que el PRD perdió el poder se debió básicamente a un enfrentamiento entre el gobierno de turno presidido por eh, el expresidente el, el el ya difunto, que en paz descanse, Salvador Jorge Blanco y Jacobo Masluta Azar, que en paz descanse también. Y llegó un momento en que se aceptó el, el, el, se llegó a un acuerdo un acuerdo digamos un poco medio eh, que, eh, eh, dentro de una situación crítica pero se llegó a un acuerdo eh, frágil acuerdo pero se llegó <coughs> Al, y entonces se veían los vehículos yo recuerdo por lo de la grúa de la CDE de la CDE de la compañía dominicana de, de electricidad la, la grúas esta que tenían unos canastos con los tipos dentro poniendo los afiches en la calle, allá en los palos de luz, hacia arriba. Y eso la gente comenzó a hacerle fotos y a, y a sí. publicarlo en los periódicos. No había redes sociales en ese tiempo. Eh, y eso era el recurso del Estado. O sea, desde hace tiempo, desde hace muchísimo tiempo, se está utilizando eso. Balaguer en un momento hizo que la Guardia le pusiera a los fusiles, a, los, a, los, a sus armas de reglamento, las armas largas, en, en, en la madera de la culata, un, un sticker rojo que no decía nada ah, un lujo, pero imagínate tú el color oficial del sí. partido de gobierno era color. era un mensaje <ríe> exactamente, entonces así ha sido siempre, yo pienso que no hay que desgarrarse la vestidura por esto porque esto no es nada que nosotros no podamos enfrentar sin necesidad de que la ONU intervenga porque al final eso es lo que pudiera parecer es o que estamos preparando el terreno para una posible derrota por un lado, o que estamos haciendo una laraca eh, eh, eh, ...que va a llegar a niveles internacionales, a niveles fuera de nuestro territorio, sin ninguna justificación en cierto modo. Es que hay una diferencia grande, doctor. Démela. Y es la que la ahora la la hay la ley la electoral. electoral. Ah, bueno. Es que y antes la eso la no la existía. La Entonces, esgrimiendo eh, este recurso de la ley, donde ya hay ciertos marcos de, para regular las elecciones antes, durante y después, eh, se interpretan estos artículos y cosas que se hacían antes, y que era cotidiana en, en elecciones cualquiera, pues están plasmadas en esa ley que son prohibidas. En base a eso, pues las acciones que se han estado haciendo, se han estado haciendo como si esa ley no existiera. Entonces, viene el proceso de asumir y con esta ley bajo los brazos, entonces, acudir a los diferentes tribunales. Los diferentes tribunales han estado actuando. Y viene el caso de los fiscales de la Junta, que instruyeron para estar en diferentes lugares. Cosa que no van a hacer nada. ¿Los fiscales? Sí. ¿Por qué? Porque... Pero fiscales... fiscales. Electorales. Okay. Eh, para cualquier problema que se dé, por ejemplo, violación a la ley en caso de compra de votos. ¿Eso lo eligió la Procuraduría? Eh, o, o, la misma Junta. La misma Junta. La okay. misma Junta. ¿Cómo? Eh, para poder probar esto hay que buscar testigos, hay que buscar eh, videos, hay que eh, infragante, tomar lo que el fiscal te ahí. Hay una serie de parámetros que prácticamente está dejando al ciudadano eh, sin la protección, ¿verdad? Y a los partidos. Buenos días. Buen día, Fulvio. Sí. Buen Buenos día, días. Ya, mi, mi profesor Amado Rosa. Bueno. Saludos, voy Pacheco. Voy a diferir enormemente de mi profesor sobre la laraca. No, el asunto es. Eso me gusta. Que deben quien se sienta afectado o la, o la población que está percibiendo eso denunciarlo porque la, es la única forma de que la gente se entere, porque la Junta no está haciendo prácticamente nada, siempre y cuando no sea detector oficial, porque en Esperanza había, hay una alcaldesa que va a aspirar a repetir, que salió un video de ella y ellos fueron a investigar a Esperanza y por qué tiraron retiraron a Celibate y a Collante. Y hoy, Amado, por pues primera vez, yo te, desde los tiempos de Tres Patines nunca había oído que la que la Paloma le está tirando a la escopeta, con Fadul, que la oposición va a comprar otro, pero ven acá hasta dónde llega la despachatez de, de los políticos de este país. El gobierno que tiene los recursos duros no es la oposición, de por Dios. Muchas gracias. ¿Cómo de que eran posición que va a ¿Cuándo te ha visto esto? Muchas gracias bueno. al amigo. Gracias eh, Pacheco, Pacheco por tu participación como siempre atinada. Sí. Me gusta eso que dice. Voy sí, a, te, a diferir de voy a mi profesor. A diferir. Porque, esa, esa es la democracia. Porque no y además Miren, de que eso me indica a mí que sembré en buenas tierras. ¿me con, con relación a, a lo que se ha estado denunciando vi ahí que estaba la ex diputada eh, cómo se llama Tabares. Minuta Vares, eh, Mirabal. Mirabal, que está, estuvo ahí encabezando eh, parte de la comisión de los 12 uh -huh. partidos que están denunciando irregularidades. Eh. También estuvo ahí, eh, ¿cómo se llama? El hijo de Vincho Castillo. Vinicio Castillo. Vi, Vinicio Castillo uh -huh. eh, y unos cuantos partidos más incluso, de, pero de manera aparte lo hizo Luis Abinader. El Luis Abinader fue, hizo alguna sugerencia y también uh -huh. hizo alguna denuncia. ¿Qué es lo que yo creo? Y eso no le va a gustar a mucha gente A, a mis amigos eh, de la oposición No le va a gustar ya sabes. Que están pataleando <ríe> Que están pataleando desde ahora Sí eh, Tú porque quieres incluso... que te dejen el terreno solo a ti ¿Eh? Tú quieres que te dejen el terreno solo a ti Yo creo que él No, debe creo... haber oposición Sí público, ¿Y, que, que, eh? y qué bueno que así y sea Ahora bien lo Oye lo que ¿Sabes por qué yo digo que es un pataleo? Qué, ¡Qué bonito! ¿Tú sabes por qué yo digo que es un pataleo? Porque por ejemplo, eh, vamos a poner un, un caso, vamos a citarlo aquí Bautas Rojas ¿Qué dijo Bautas Rojas en un, en un programa eh, nacional? Que la fuerza del pueblo en esta ocasión No va a conseguir mucho voto Ni va a tener una buena eh, eh, eh, cantidad de, de alcaldes o de, de, de regidores Porque ellos van a apoyar a muchos candidatos Más de 100 candidatos del PLD pero por Dios, ¿qué, qué justificación tan ridícula, bautas rojas. Qué justificación tan ridícula. Lo que pasa es desde mi punto de vista que están justificando y se ríe Fulvio, que está, que está muerta la risa ahí ¿Eh? porque ¿sabe por qué? porque el próximo domingo eh. es posible que se lleven la sorpresa sí. y no es una sorpresa tampoco porque ya la Galo también lo dijo sí. de que van a perder la mayoría de los municipios y los distritos municipales Ajá. del país y entonces ya lo están justificando sí. desde ahora y vendiéndole sí. a la comunidad la internacional como que somos 50, 50, un país fuerte, no eh, totalmente eh, desorganizado Ajá. Ya veremos los resultados el próximo domingo. ¿Y por qué esa desesperación amenazando empleados, llevándole listado a empleados. Eso siempre de mayor se da jerarquía. que un grupo de ah, desaforados, de, de desaforados... Y, y, eh, y peleando. Eh, de loco viejo, y, porque hay que decirlo y, así, que y un buscando grupo de los barrios viejo, dirigentes para darle un listado y dándole dinero. No, pero eh, los, los listados siempre eh, eh, se hacen. Ah, porque los por políticos los políticos que saben de campaña electoral saben que hay que tener un listado de gente que es la que tú vas a llevar a votar. Dejemos y oye de lo cosa. que dice el síndico Porque de Castillo. A Karina, no es para tratar asunto importante, es para tratar la participación de cada uno de los empleados en la actividad de ayer, que de ciento y tantos solamente fueron 58. Entonces, el que no asista mañana a esa actividad, que vaya buscando... Otro trabajo. Quién es? Ese Es Jaime Camilo. Jaime Camilo. Por entonces, esa es una actitud desaforada de Jaime Camilo. Ah, ¿y por qué Pero tú esa no puedes decir, tú no puedes de... decir, por ejemplo, que yo en, quiero, que yo el quiero caso de Jaime Camilo, es el de, el de Millen. Buenos días. Déjame de... introducirte, déjame ah, de... vamos no, introducir a introducir es que hacia... a a, a Cuando venga a llegar, me van a poner la música y no va a poder contestar. Ese desespera. Ese desespera. No decir lo que trate tarde. Buenos días Francis. Buenos días. Yo tengo autoridad, autorización para llegar un monomínuto. Si, te, si entra tarde, entonces va no, no, el del tiempo. No, pero quiero aprovecharlo dentro. De, al menos me pueden dejar. Sí, Decídelo en el y aire y lo después. Pero buenos días. Adiós las gracias por la luz de este día. Que nos ayude a desenvolver en él y que nos ayude también a tener inteligencia. Es decir, nos dé de inteligencia para entender estas cosas. Amado Fulvio y Yerjan. Y buenos días, también. Francis. Míralo ahí, dos minutos me dicen. <risa> claro, yo que ese rato que estamos hablando. Pero quiero tema. decirle algo sobre el tema, no es casual que el PLD es el que haya salido al frente a dar una galleta y luego decir que le dieron. Fadul, de forma amena, porque no tiene otra cosa para no eh, hurgar en, en las malas en maledicencias, pero hay que tener cachaza y aquello. ...para hablar en las condiciones que se ha dicho aquí hoy y las que ha dicho Fadul, ...para comparar una realidad subyacente y real de la sociedad... ...en un rechazo total a todas esas cosas que ellos han propuesto. El tema parece ser que llevan de resorte, porque Fadul hasta llegó a mencionar la Junta... ...que tanto a la Junta como al partido, es decir, lo llevan como cargándolo... Encima la Junta, oiga la que debe estar distante, Fadul la lleva consigo, como tratando de que tanto al PLD como a la Junta la van a desprestigiar. Eso sí raya en lo absurdo, porque todos sabemos cuáles son los mecanismos y cuál fue el grito de guerra que dio el presidente mismo en aquel discurso. Cueste lo que cueste. Y yo gano con esos dirigentes que están ahí. Muy reducido, por cierto, pero va en una búsqueda de, de alcanzar el poder, cueste lo que cueste. Eso es lo que este pueblo está advirtiendo, Yardyán. Por más que quieran taparlo, o por más que quieran tapar el sol con un dedo. Ya se, ya se terminó el tiempo. O sea, el tiempo bueno. de, de la campaña ya se termina entre hoy y mañana. 12, y el la... domingo, Correcto. en la noche, estaremos viendo los resultados a nivel nacional. Bueno.